Me llamo Ramón Bacallao Ponce. Eh, vengo a agradecer al doctor Soto por, su, por ser un, un, un abogado muy eficiente porque mi caso fue un caso bastante duro con carta de aportación y, y no había forma como yo resolver porque fui a muchos abogados, no les voy a decir a cuánto, pero fui a muchos. Y todo, no me dieron ninguna seguridad. Todo paga y vamos a ver cómo resolvemos. Llegué a matar al doctor Soto, él me atendió muy bien. Eh, al, se hizo cargo de mi caso, me habló muy sincero y me dijo... Eh, si el caso no se puede resolver, yo no, le voy a, no, lo, no lo voy a engañar, le voy a decir la verdad. Y ahí cogió mi caso, días antes de yo ven, venir aquí, ya tenía mi carta de deportación, había que firmar, él puso una moción, me, me paró el caso, hasta que lo resolvimos. Peleamos el caso duro en la corte, donde había que ir unas cuantas veces, y, y no fue así. En dos veces que fuimos, pues Migración abandonó el caso porque todas las pruebas que presentó el doctor Soto era válida era una era contundente la prueba y vengo a agradecerle porque hoy yo soy ciudadano americano gracias al doctor Soto le recomiendo a toda aquella persona que el doctor Soto se encuentra que es un hombre honesto y no no coge un caso si no lo va a ganar hoy me vengo para hacer un caso mío, propio, reunificación de familia, donde yo quiero mi hija nieta, eh, traerla, y estamos haciendo este proceso, gracias a él, y le tengo una confianza tremenda, porque ya él me, lo, me hizo, me hizo, me hizo mi, mi caso, y me lo resolvió, no tengo palabras, con qué agradecerle, le, le pido a todo el que, el que tenga un caso que venga a votar el doctor Soto, que no lo va a engañar, si su caso él lo puede resolver créeme que no le va a cobrar un centavo si no se va a resolver el caso, él es muy honesto, muy sincero, ahora mismo con la renegación de familia me está diciendo, me está dando todos los datos para ronificar a mi hija nieta con su niñito, traerla de Cuba. Tengo una confianza plena y segura en el doctor Soto. Que Dios me lo bendiga y que, y que ojalá que, que otras personas lleguen a él, como llegué yo.